Can crash. My friend. Hola amigos productivos, bienvenidos a Be Productive My Friend, el programa donde hablamos de trucos y cosas que podéis hacer para ser mucho más productivos en vuestra empresa y en vuestra vida. Hoy no nos acompaña Niusan, estoy yo, Javier Martínez, a lo mejor me conocéis del otro programa que es Brico Marketing. ¿Sabíais que el posit es uno de los mayores enemigos de la productividad en las empresas? Sí, sí, este pequeño trocito de papel puede hacer mucho daño, y os voy a decir por qué. Primero, seguro que te hace trabajar dos veces, casi siempre vas a tener que tomar una nota y luego vas a tener que coger esa nota y a lo mejor digitalizarla o hacer algo con ella. ¿Por qué no vas directamente al ordenador? Dos, y esta es peor, es muy fácil de extraviar. ¿A quién no le ha pasado que se ha dejado escrito algo importante en un POSIT y luego lo ha perdido y no sabía ese número de teléfono o esa persona que le ha llamado? Es un peligro. Y eso por no hablar de la gente que se pone las contraseñas en un POSIT en el ordenador para que si algún día le roban el portátil puedan acceder a toda la información confidencial de la empresa. No me digas que tú lo has hecho, ¿eh? Está muy mal, está muy feo. Y tres, en el POSIT nunca jamás vas a poder explicar bien nada. Incluso aunque dejes un nombre y un número de teléfono y se lo dejes a un compañero en su mesa, al final va a tener que llamarte y preguntarte quién demonio será ese tío que ha llamado. Y no te digo nada si tienes que explicar algo más complejo, así que vamos a olvidarnos de los post y vamos a empezar a hacer las cosas de una manera digital y productiva. Para eso os he traído hoy tres trucos, tres. Y como ya sabéis que soy de Brico Marketing, pues me gusta basarme un poco en herramientas. La primera es una herramienta que ya he analizado en Brico Marketing que se llama Evernote. Nos permite tomar notas, sea en el móvil, sea en el ordenador, incluso por voz, en cualquier momento del día. Entonces, para empezar, en vez de coger las notas en cualquier lado, las cogemos en el ordenador o si estamos levantados estamos en otra parte, estamos con el teléfono, las cogemos con el móvil y luego esa nota o bien la compartimos con otro compañero que para eso Evernote te permite compartir las notas con otras personas o bien si es algo que hemos utilizado para empezar un brainstorming de ideas para escribir luego un texto o para empezar un proyecto, ese mismo texto lo podemos copiar a un formato Word y a partir de ahí empezar a trabajar, pero no partimos de cero, no nos ponemos a escribir en un papel o en una nota y luego empezamos a picarlo todo, después perdiendo el tiempo en llevarlo al ordenador, eso no lo hagáis nunca más. Segundo ejemplo, mirad, seguro que esto os ha pasado alguna vez, sobre todo cuando cogéis notas en los postit de alguien que ha llamado, ha dejado su nombre, ha dejado su teléfono y a lo mejor su email, y si en vez de eso rellenáramos un formulario en internet, pues te da una ventaja enorme. Y es que, primero, ahí puedes poner los campos del formulario que tú quieras. Y esto significa que te va a hacer recordar cosas que tienes que preguntarle a la persona que ha llamado. A lo mejor por defecto solo coges el nombre, el teléfono y el email, pero no le has preguntado de qué empresa era. Bueno, pues si te lo encuentras en un formulario en Internet, te va a poner nombre, apellido, email, empresa, teléfono, lo que sea. Con lo cual, seguro que no se te olvida. Pero cuando debes a enviar ese formulario, se puede hacer muy fácilmente para que te llegue a ti un correo. Incluso que le llegue el correo a la persona que tú quieras del equipo. O incluso que os llegue a varias personas. ¿Esto para qué sirve? Pues que si pillas una llamada que te viene mal, con eso metes el formulario rápidamente, te olvidas y luego cuando llegas a la oficina, cuando llegas a casa o cuando tienes tiempo, vas a ver que vas a tener un email no leído que tú mismo en realidad te has enviado donde va a poner los datos de ese formulario y a más a más esto si luego lo llevas un poquito más allá lo puedes enganchar con tu CRM o con tu ERP con tu herramienta de trabajo para que directamente ese formulario ya te cree una ficha. que Es como solemos trabajar nosotros. Para hacer un formulario en Internet tampoco hace falta ser un programador. Puedes utilizar desde Google Forms, por ejemplo, que es así casi lo más, lo más sencillo, hasta si tienes un WordPress, que muchos tenéis una página web en WordPress, ahí puedes crear un formulario con Contact Form 7, que cuesta 5 minutos, poner a qué correo quieres que llegue, pam y te olvidas. Nosotros lo hemos hecho muchas veces y la verdad que ha mejorado la productividad un montón y además te acostumbras a trabajar así y luego cuando le enganchas a tu CRM ya tienes la mitad del trabajo hecho por delante. 3. El tercer consejo que os voy a regalar es muy sencillo, es muy tonto, pero a veces no caemos. Podéis poner una aplicación para grabar las llamadas. ¿Cuántas veces os ha pasado que vais en el coche os llama un cliente, ponéis manos libres, os ponéis a hablar con él, o incluso una llamada fría que puede ser alguien que no conocéis de nada y, y os empieza a preguntar cosas, oye, mándame un presupuesto, oye, no sé qué... Y luego tienes que estar ahí en los semáforos o para en tener arcén para intentar coger los datos, es una locura. O, o peor aún, no os paráis y empezáis a utilizar el WhatsApp o cosas por el estilo para tomar notas. ¡No! Grabad las llamadas, que es gratis. Podéis utilizar una aplicación que es gratis como Call Recorder para Android y solo con eso lo tienes activado y cualquier llamada que te entre va a quedar grabada. Luego, cuando estés tranquilamente en la oficina o donde sea, te escuchas la llamada y coges los datos. Solo te tienes que acordar cuando hables con esa persona de que te diga de viva voz el teléfono o el correo electrónico y luego tú ya te ocuparás. Incluso te digo más, si eres una persona que va muy liada y tienes a alguien en la oficina que te puede echar una mano, podrías pasarle la grabación o las grabaciones y que esa persona eh, sea la que las transcriba luego. Y solo con estas tres cosas te vas a ahorrar 20 horas al mes en picar en el ordenador, en picar en el CRM o directamente en jugarte la vida con el coche parando o metiendo un WhatsApp. Así que hazme caso, usa estas tres herramientas y si quieres saber más de productividad, Quédate aquí porque la semana que viene venimos con más. Ah, y no te olvides de seguirnos. Si estás en YouTube, dale a la campanita y suscríbete. Y si estás en cualquier otra red social, no te olvides de seguirnos y comentar que queremos saber todo lo que opinas sobre lo que hablamos. Nos vemos.